mandó este morral, una maravilla por ejemplo para exteriores y vamos a ver qué hay dentro wow aquí tenemos un adaptador de carga usb de 12 vatios y una sorpresa increíble el sonos roam que como pueden ver tiene airplay y además bluetooth entonces se puede emparentar fácilmente a los dispositivos Android y iOS, sobre todo por el AirPlay, precisamente para usarlo en exteriores. Fíjense: Bluetooth, Wi-Fi, es Smart y además tiene el sello IPX7 que lo certifica para uso. En ambientes donde hay agua, hay polvo. Mejor dicho, en exteriores. Una maravilla. Una maravilla. Bueno amigos de Texeter, ahora vamos a ver el contenido de la caja. Como pueden ver, viene muy bien cerrado. Una pestaña aquí. Y otra aquí abajo, precisamente. Para llegar. ROM, aquí lo vemos, está bien interesante porque trae como su propio forrito, algo muy sonos, y mírenlo, el primerísimo primer protagonista al abrir la caja, el ROM color negro, aquí lo vemos, tiene una textura muy interesante a nivel de la malla botones de play, pausa, subir y bajar el, el volumen y para acceder al asistente de voz como ustedes bien saben se puede poner así para eso tiene estas paticas o así también dependiendo del espacio en donde lo vayamos a usar vamos a ver qué más aquí tiene la, la caja información del setup que parece ser bastante fácil básicamente prender bajar la app las opciones que ya les decía anteriormente play, pause ir al siguiente track, devolverse y algo que es bien importante la función de agrupar o de soltar para cambiar de dispositivo el micrófono y aquí tenemos la configuración en, en español, en francés, canadiense. Y como se puede ver acá es para usar en exteriores más que todo. Y aquí tenemos el cargador de USB A a USB tipo C. Bastante cómodo, como pueden ver tal como lo hemos visto anteriormente en otros dispositivos de Sonos, el cable es muy premium y en este caso se conecta aquí. Esta es la bahía. Algo que nos decían anteriormente la gente de Sonos es que existe la opción de carga inalámbrica, así que vamos a probarlo. Y fíjense, aquí ya está cargando, efectivamente. entonces no necesariamente tengo que llevarme el cable con mi adaptador de corriente sino puedo cargarlo en otras bases de carga de otras marcas lo cual es bastante conveniente el sonos rom y próximamente les vamos a estar contando cómo nos va en la experiencia de uso el proceso de configuración es simple añadir el producto lo va a buscar encuentra el rom después empieza a configurarlo básicamente se le da acceso tipo NFC empieza a buscar la aplicación continúa buscando y después usa el micrófono para encontrarlo por eso hay que darle los permisos del caso en algunos casos cuando no lo encuentra usando el micrófono lo que puede hacer efectivamente es buscarlo a través de la red esto puede durar de 12 a 6 minutos y una vez lo ha encontrado empieza el proceso de Trueplay precisamente para lograr ese sonido que se adapta al ambiente, después uno lo configura según el lugar, lo añade en la aplicación y está listo para empezar a usar. Con la función de Auto Trueplay se va a adaptar a cada ambiente dado que es un parlante portátil y se puede inclusive agrupar con otros de los parlantes de Sonos. Así se ve en exteriores, recuerde que se puede usar vertical u horizontal y también en la lluvia. Bueno y aquí tenemos el Sonos Roam que efectivamente tiene protección IP67, entonces no hay ningún problema para usarlo en una temperatura como esta, en donde... Hay lluvia, hay humedad, no hay problema, vamos a ver qué tal suena. Para eso vamos a oír primero el iPhone solo y después vamos a conectarlo al ROM. La diferencia de sonido es bastante. Bueno, como pueden ver aquí tenemos uno de los Sonos One. Aquí tenemos el segundo Sonos One y ahora me puedo traer la música al Sonos ROM. No que oprimiendo ese botón que es de Play y Pausa, simplemente con eso ya me puedo llevar la música a todas partes. Si por alguna razón tuve que cambiar o parar la música, le puedo pedir a Google que efectivamente la, la reinicie. ok Google, play another song. Hey y listo, cuando me canse, ok Google Stop. Y como podemos ver, el asistente funciona bastante bien con la voz. Bueno, y ahora vamos a conectar precisamente el ROM a otros sonos que tenemos acá. Simplemente. Y fíjense, ya está sonando. Efectivamente, con eso mejoramos el sistema de sonido con 2, 3, 4 o hasta 32 parlantes. Otro de los puntos importantes acerca de estos parlantes portátiles es la batería. En este caso Sonos promete alrededor de 10 horas en el tiempo que lo hemos estado probando sí, efectivamente llega hacia 9, 10 o, o posiblemente un poquito más dependiendo de las condiciones de uso y también eh, probamos hacer llamadas con él lastimosamente no funciona para amplificar llamadas pero en general es una muy buena oferta tiene el sonido espectacular de Sonos además se conecta con otros dispositivos de la misma marca que ya se tengan vía Airplay, Bluetooth o Wi-Fi lo cual es una oferta bastante completa y como les hemos estado mostrando hasta el momento yo puedo escuchar fuera de mi casa, cuando llegue simplemente le doy clic a este botón para pasarle la música al sistema que ya tengo. O, como lo vimos hace poco, también lo puedo simplemente inter integrar para que suene en conjunto con los otros parlantes. Entonces, es una muy buena oferta, lastimosamente puede llegar a ser un poco costoso en estas latitudes debido precisamente a la tasa de cambio del dólar pero para quien tiene y quiere un buen sonido, es una buena oferta a nivel de parlante portátil con resistencia a los elementos como el polvo, el agua y con un sonido bastante bueno, tal como Sonos nos tiene acostumbrados.